Siguen los entrenamientos de los Tigres del Licey. y me encuentro en este primer día con Francis Ley, bueno, que ya se integra a las prácticas. Francis Ley, después de un tiempo sin ver acción en el béisbol local, te reúnes nuevamente con los Tigres del Licey. ¿Cómo fue el contacto? ¿Tú te acercaste a Mani Acta, a los muchachos o ellos, como siempre han estado interesados en tu trabajo? Sí, sí, siempre... Yo, yo siempre tengo contacto con Mani, entonces... Le planteé, le planteé, que yo quería empezar desde el principio con el equipo y él me dijo que sí, que había, pos había posibilidades, aquí, aquí también, en este primer día de práctica, vemos lanzadores muy como chico. Yunes Maya, Mejía, Jorge Martínez y demás. ¿Cómo ves este primer día de práctica con relación a las aspiraciones que tienen los Tigres del Licey este año? Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Los muchachos, todo el mundo está bien. Estábamos, Como tú dices, están, casi todo el staff de los pitchers abridores estamos aquí entrenando desde temprano para tener una buena temporada. ¿Qué tema mantuviste haciendo? Es, conocemos que los jugadores, aunque no tengan un estatus activo en grandes ligas, se continúan preparando, ejercitándose. ¿Qué hizo Francis Ley Bueno en todo este tiempo? Sí, no, estuve en los espinternes con Chicago y entonces ellos me dejaron libre ahí con Chicago, los Chicago Cubs. Y después estuve en mi casa y me fui a jugar a México. Estuve en México con el Sultano Monterrey. Gracias a Dios ahí estuve con ellos. Después tuve un problema en el pie, que me dieron un, un rollo por el pie y tuve que abandonar el equipo. Nada, pero ya estoy bien, estoy ready y estoy aquí. Eh, ¿Planeas eh, quedarte, depende de cómo te vaya, la temporada completa con los Tigres del licey, y vas a ver cómo avanza todo? ¿Cuál es el plan eh, para, para quedarte acá con el equipo? Ah, el plan mío es el de siempre. Pichar, eh, eh, ayudar al equipo en lo que sea y hasta donde lleguemos, que creo que va a ser hasta la final y ganar el campeonato. Tú has tenido muy buena experiencia con los Tigres, cuando has lanzado con ellos te gustaría, obviamente, volver a, a recordar esos momentos buenos, ¿verdad Francis Leo? Sí, claro, claro, nosotros ganamos el año antepasado y fue una experiencia muy linda, nunca había ganado aquí en la República Dominicana y menos con el Liceo y quisiera este año de volver a, a ganar. Los fanáticos también tenían ganas de verte. El año pasado se hizo un intento, pero no se pudo. El equipo también entró en un mal momento y ya quizás era un poco tarde para, para tu integración. Dale un mensaje a todos los fanáticos de Licei TV, a todos los liceístas que que verán esta entrevista Francis Ley de que se mantengan optimistas y que las cosas están bien desde el primer día. Sí, no, no, y quiero decir que el año pasado no vine, pero estaba, estaba entrenando porque sí. llegamos a la Serie Mundial y terminamos en, en noviembre casi, entonces el equipo desgraciadamente no pasó a Ran Robin, pero yo estaba, estaba cerca, estaba entrenando ya para entrar a Ran Robin, no entramos, pero este año no, las fanaticadas que nos apoyen, que este año sí vamos lejos, vamos al campeonato. Bueno, gracias Francis Ley, seguimos con más de Licey TV.